La ley de memoria democrática se enmarca en el conjunto de principios redactados por la Organización de Naciones Unidas para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Yo comprendo que esto del derecho internacional le aburra al señor Calvo de Vox, pero en su principio segundo, derecho a la verdad, se dice… Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. Es el principio de verdad, justicia y reparación el que impulsa esta Ley de Memoria Democrática de Aragón y el que debería haber impulsado las acciones de este grupo de trabajo. Verdad es hablar del terror. ...sembrado tras el golpe militar contra el legítimo gobierno de la República... ...y los más de 40 años de dictadura sangrienta del genocida franco. Entre 114.000 y 120.000 asesinados y desaparecidos al ser enterrados en las cunetas. Usted sale poco por, por Europa y por las instituciones internacionales... ...pero debería, eh, se, yo creo que cualquier diplomático... Debe sufrir vergüenza de saber que somos el segundo país después de Camboya en número de desaparecidos, fusilados eh, o asesinados en una cruenta guerra. Decenas de campos de concentración, miles de personas encarceladas y fusiladas en las cárceles, cientos de miles de represaliados a los que arrebataron el trabajo y sus tierras, cientos de miles de hombres y mujeres exiliados, unos 400.000, cientos de mujeres y hombres que dedicaron su vida a la democracia y pagaron con su vida. Un ejemplo… María Domínguez, recientemente, tras los 85 años, fueron sumados sus restos y entregados a sus familiares y honrada su memoria en Fuentejalón. María Domínguez fue una mujer excepcional por muchos motivos, entre otros porque fue la primera mujer alcaldesa de la España democrática durante la República. María era una campesina de familia humilde a los 18 años fue obligada a casarse con un hombre al que no quería y que la maltrataba a diario. Tras siete años de infierno decidió irse sola, sin dinero ni documentos. Y se fue a Barcelona donde se formó en los valores republicanos y feministas y entró en contacto con las enseñanzas de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Años después regresó a Aragón como mujer fuerte y libre que era, dejó al marido maltratador, escribió artículos, dio conferencias, fue maestra y alcaldesa durante un año en la población de Gayur valiente, pionera, autodidacta, republicana y feminista que luchó por la escuela leica y de calidad para niños y niñas y trabajó toda su vida para que las niñas del futuro tuvieran la educación y la libertad que a ella le negaron. Que los fascistas la mataran de un tiro en la nuca en las, en las paredes del cementerio Fuen de Fuente Jalón debería ser algo conocido por las nuevas generaciones, como garantía de no repetición, para condoncer a dónde conducen las políticas que incitan al odio, a la segregación, a la exclusión, ...a la negación del dominio de unos sobre otras. Dicen hoy nuestras compañeras feministas... ...porque ellas fueron, hoy nosotras podemos seguir avanzando. Justicia y reparación supone retirar los honores sus nombres de las calles o las medidas concedidas a personas que contribuyeron a estos crímenes. Y vamos a hacer memoria, y nunca mejor dicho, señora Fernández, el 30 de abril de 2019 una moción del PP exigía revocar unos acuerdos de cambio de nombres de calles adoptados por un Gobierno legítimo en uso de sus competencias y se decía eso se lo calla usted a no adoptar nuevos acuerdos unilateralmente. A los tres meses el alcalde demostró no tener palabra cuando de forma unilateral Forzando con su voto de calidad un desempate a catorce votos, se saltó a la torera lo dicho, y unilateralmente aprobó la moción de, Fox, de Vox que exigía la retirada del callejero de Che Guevara. Y este mismo verano su Gobierno, unilateralmente, así lo acordó. Mire cómo cumplen, ¿eh? cómo cumplen sus propias mociones. El consenso roto lo fue no hacia los grupos municipales, sino hacia las entidades ciudadanas que elevaron en su día esa propuesta al Gobierno. La ley es de obligado cumplimiento y la señora Sara Fernández, que era un grupo de trabajo en donde hay once personas para su estudio. Tan solo se ha hablado de los dos propuestos por la DGA, Miguel Ayuso Salvador y Gonzalo Calamita. Es falso que haya habido un debate. Aquí no ha habido ningún debate. Aquí ha habido una votación por rodillo del Gobierno y nada más. Y aquí no ha habido nada de trabajo ni de estudio. ¿Eh? Incluso sobre algunas cuestiones, los informes del Gobierno de Aragón... Se requería la autoría de los mismos, o sea, encima se cuestionaban informes de una institución superior o se cargaban informes de parte para sostener el incumplimiento de la ley. En definitiva, señora Fernández, usted dio pie a que un grupo como Vox, abiertamente contrario a la ley y, por tanto, a su cumplimiento, fuera que impidiera cualquier tipo de consenso, dinamitando cualquier posibilidad de acuerdo o negociación. Personas relevantes para ser incluidas en la aplicación de esta ley ni se mencionan, y me refiero a Rigoberto Domenech, arzobispo. ...merecedor en el año 54 de la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Le voy a decir, el yugo y las flechas son también, decía en el año 37 cuando se creó esta distinción... ...cruz de los cruzados que con su propia sangre ponen ahora en derrota... ...las fuerzas demoníacas del comunismo y del mal... ...para que luzca un amor generoso y afortunado para toda la gente del mundo. Ese amor generoso y afortunado se concretó en que después de la guerra firmada... El armisticio, o la, o, o la no paz, porque fue una rendición, 50.000 personas fueron asesinadas entre 1936 y 1946. Vaya amanecer generoso y afortunado. La paz de los cementerios le llamábamos. Y esa distinción que se le dio en el año 54 a Rigoberto Domenech... Eh, ¿Sabe quiénes fueron los primeros merecedores Vaya, de esa distinción? Voy acabando Santis un TV. minuto solo. ¿Sabe quiénes fueron los merecedores? El primero, el fundador de su imperio, Benito Mussolini, y el Führer canciller de la nación alemana, Adolfo Hitler. Estos fueron los primeros merecedores de esa distinción que en el 54 se le da al arzobispo de Menes que decía... Después de esa carta colectiva de los obispos españoles del 37, para que se apoyara el alzamiento y la rebelión, el golpe Vállate, militar. Señor dice: no, no, acabo Senta, ya. Señora. La violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la patria y la religión. Es una ignominia, es una ignominia que este señor no haya sido quitado del Muchas callejero. gracias, señor señora Santisteve. vicealcaldesa. Nosotros vamos a retirarnos de esta comisión. Ahora. Porque usted gracias. está haciendo una connivencia con los postulados de VOX. Es un partido que defiende la dictadura franquista y no la condena. Y usted está, de, está renunciando a los principios de su partido, de regeneración democrática, referidos a verdad, gracias, justicia señor, y Santis reparación. TV. Nosotros no vamos a legitimar con nuestra presencia la, la incompetencia que bien, ha demostrado está, usted y la ausencia de ganas de vale. negociar Muchas en este gracias, grupo. Señor, de trabajo. Tiene la palabra el portador del Partido Popular.